Pum ah, pum pa aya. Pum pum y mucho sufrir a salir. ¡Sí! ¡Más círculos! ¡Fluke! ¡Fluke! ¡Fluke! ¡Fluke! ¡Fluke! Estoy súper feliz, pero se me va a salir cosas. ¡Bien! No el ¡Lo puedo creer. ¡Lo hice! Lo hice. ¿Qué lo no hice? 6.089 7. 7. 6. 3. 2 ah, O sea, literalmente... 8 intentos. Después de hacer... El New West. Es que me río para no llorar. Me río para no llorar. Me río para no llorar. Me río, me río. O sea, la gente no sabe, nadie sabrá lo que esto significó para mí lo que esto será para mí. Pero nada, esto estoy súper feliz. Raid Hardemon, para mí, eso es Hardemon. Y ahora sí. Muchas gracias por todo, gente. Espero que les haya gustado mucho este stream y este video. Gracias. Suscríbanse, denle like. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.